Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos desde acá, desde Devoto, desde la cancha de La Madrid. Un gran recibimiento nos dio la gente de La Madrid, que ya lo transmitimos con este año, hace Exacto, poquito. Hace poquito. Y hoy estamos con Urlingham, que visita a La. Así que muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos bien. y Estamos desde el Club La Madrid, fundado el 11 de mayo de 1950 ¿1950? El, el maracanazo Yo creo que no existía yo, ¿no? <risa> y a mí me faltaban 8 y... años para nacer Mirá, mirá, mirá ¿Saben un dato? Que la final del, del 50 en el maracaná Se jugó con una pelota cordobesa ¿Saben eso? Porque una familia cordobesa Fue la primera que inventó de meter la válvula para adentro De la pelota Y entonces en ese mundial En esa final se jugó con pelota cordobesa Mirá el día que, que ganó Uruguay, lo ganó con pelota cordobesa. Y te acordás porque lo ganó Uruguay, ¿no? Y sí, lo gané porque hasta el día de hoy lo gozamos a <risas> los brazucas. ¿Qué le va a hacer? Bueno, estamos en un lugar estamos, chiquito. Un, estamos en un lugar chico, pero estamos en un lugar cómodo. La temperatura Urua. también es buena, no es calurosa. Tenemos agua fría. Tenemos, tenemos red, eh, red eléctrica, el lugar está todo pintado, está todo arreglado. La cancha, como ustedes verán, está que, bien. Hay que le estaba sacando la foto. Ahí lo tengo a Seba Giroma, mi amigo, que le va a sacar la foto a la primera. Vos también tenés una y, suerte. Y me la va a pasar porque hoy estoy desde arriba, no puedo, no puedo hacer todo. Pero bueno, estamos bien, Hurlingham está bien, nos no estamos, no sé, estamos porque yo estoy también participando, ¿no? Bueno, Hurlingham está muy bien. Tercer partido amistoso. Ya jugó contra Atlas. Esperá ya jugó digamos. contra Deportivo Tigre. Y vamos hoy vamos a mostrar también acá a los chicos de la Madrid. Muy bien. Ahí, a Seba. Saludos muy grande. bien. Ganó cuarta, ganó quinta, esos dos ganó Hurlingan ganó 4 a 2 y ganó tercera 3 a 1. Bueno, la cuestión es que yo le digo, Federico me dice... ¿Eh? Sí, Él ya sacó la foto, yo la verdad me dio un poco de cuigi cuando me hizo... Arranca, dice, arranca y llevan al triangulito de voto, dije, uy, qué miedo, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Si querés ver futsal, ¿por dónde lo ves? Si vos querías ver futsal, tuviste todo este tiempo, loco, diciendo cuándo empieza el futsal, cuándo arrancará, y no sabemos, quizás, bueno, tum, tum. y estabas transpirado, estabas nervioso, hablabas con uno, hablabas con otro, que es lo zoom de AFA, Chile, te dijo tal, tal cosa, a algún jugador, y ahora estamos acá divirtiéndonos y festejando. Sabemos, como decimos siempre, que todo esto ha tenido un costo Entonces uno se cuida Y lo disfruta mucho más Por fin los deportistas Están pudiendo empezar a ser amistosos Y nosotros por suerte Estamos pudiendo Volver a ver futsal Que Exacto. es lo que nos apasiona Bueno, sale la Madrid desde abajo Estamos con el monito Estamos con el zurdo, estamos con Dibu Y estamos con Franco Y obviamente la muralla Matías Barrio la cancha recién pintada. Tenemos saludos del Picante y Lucky de las inferiores del Triangulito, las familias de inferiores que siguen la transmisión de la hora de Hurlingham. Muchísimas gracias. Como yo te decía, la cancha está aprovechando todo este tiempo, pintada, impecable, todo muy bien, bien iluminada. Se venían ellos, muy buena la defensa de Dibu. Estamos en un lateral allá, allá donde... ¿Podemos verlo? Sí, porque sí, Marcelito estamos, está puro. Estamos haciendo, acuérdense, la toma Batman. ¿Se acuerdan la de, la, Batman, de, Batman. de la serie vieja de Batman que torcía en la cámara? Se viene, ah, se bueno. viene el zurdo, puede ser. Ahí está, ahí está. Pega en el palo, Uy, se salva la Madrid. Primera llegada de Urlingan, el zurdo. Y pegó en el palo. Quizás los que son más jóvenes no entienden. Lo de la toma Batman, eso? lo que pasa es que era una serie que daban Batman, no me acuerdo si todos los días o todas las semanas en blanco y negro. Y entonces este, ya las filmaciones empezaban a tener algo un poco más creativo que lo que se hacía hasta aquel momento. Entonces había tomas en la serie de la, de la pelea de Batman, que esto del otro, que torcían la cámara y ponían el plano en 45 grados, así, mete medio torcido. Entonces yo, en joda, digo que ese plano Batman... Para poder ver. Voy a pasar el link porque hay mucha gente que me lo está pidiendo. Bueno, el link yo le digo es fácil, miren. Ustedes agarran el Facebook y entonces ponen la hora de Urlingan Deportes, mayúscula, minúscula. Y sí. entonces en el Facebook lo primero que te salta es el vivo. No necesitas casi el link. Vos le decís, mira, flaco, escribí la hora de Urlingan Deportes y ahí ves el partido en directo. Perfecto. Nos está viendo Lolo Suárez, nos está viendo. El Lolo, gol, ¿cómo andás, Lolito? Un beso grande como siempre. Y nuestro cariño personal para vos. Nos está viendo Noelia de SIF. Noelia de SIF. La calidad de los productos, productos Ahí está. y servicios. Bueno, espectacular, se viene. Se venía Dibu, salió el arquero. Yo estoy pasando ¿Me el link. Esto que le quiero pasar una cosa. A los niños. Pero quería, quería pasar el link. No puedo pasar el link. Manejar. Miren, miren quién trabaja. Yo estoy trabajando, ¿ven? Qué bárbaro. Así trabaja cualquiera. Se viene, se venía Burlingame. Tengo que hacer todo yo. Relato, cámara, pasar el link. Nada. Voy a pedir un, un aumento. Ahí. Listo. Ahí está. Hay, hay gente de la Madrid que le estoy avisando por si lo quieren ver en vivo. Para que también lo vean, porque. Ya que la hagamos gratis, la hagamos gratis para todos, Estuvimos hablando con la muralla barrio, ya está mejor. Del pisotón que se comió el otro día en el tobillo sin querer durante el juego. Lo vimos al monito. Lo entrevistamos a Homero, lo pero lo vemos alegre, contento, eso es bueno, acá la tiene el monito, están con Homero. ¡Bravo, qué Vamos a clavar la cámara acá, en este ángulo para que no se caiga Maurito Mar... Mar, Mar Marí... Ramírez manco dice Hay de todo por Lo que pasa es que acá, entre que uno o transmito o leo, viste hay veces que tengo tiempo, como el otro día con el boxeo amateur tenía tiempo de, de leer, pero también es importante que lea otras cosas que Federico está teniendo en la mano y en el próximo parate por lo menos dos te tiro oh. dos publicidad. Ahora cuando, cuando, cuando pida tiempo uno de los dos técnicos, vamos a decir. Perfecto. Mientras y tanto es... tenemos un, un tiro libre para la Madrid, para el local. A ver. Lo juegan, ahí está. ¡Corner! Así que vos querías ver el futsal. Así que todo este tiempo, 453 mil días desesperados, veías esto, lo otro. Bueno, ahora tenés, tenés el triangulito y después... ¿A Vélez cuándo lo empezamos a transmitir? El miércoles, este? miércoles, el miércoles, ¿también? Juventud Unida de Ciudadela también. Juventud Unida Ciudadela con... Con, con eh? Vélez. Con Vélez. Decímelo de vuelta, ¿en serio? El miércoles. El miércoles. El barrio. El barrio entero va a estar ahí. Juega, el juega Homero, el Homero para el mono. Y estamos ahí abajo, donde no podemos ver justo abajo, abajo nuestro, entró Dylan falta, tiro libre, y en el tiro libre diga. Y en el tiro libre tenés, ves, Barón 7, mira yo ya te dije, te vi por Jabreche el otro día vestido, pero como un zaparrastroso, yo te dije, vestite bien, anda Jabreche 1165, 1, 5, Barón 7, vestite bien, después chizá fiesta, pero si hay una fiesta, está chizá, están en Jabreche 1090, con los mejores combos y le envían a domicilio. Tomá, después sigo para la próxima, doblamelo. Másame el otro, que me entrega del otro lado. Y para la próxima te tiro los otros dos. 0 a 0 estamos. Recién arrancó el partido. Entre la Madrid y Hurlingham. Salimos con Dylan. Vamos viendo. Con Alex. Alex para el monito. Se viene el monito. Ahí está. Todo esto es lateral para la Madrid. Lugar chico, lugar chico, pero estamos bien. Está bien, pero la gente comprensiva te saluda, está todo perfecto. A ver, dame, la Goloteca, la Goloteca, un mundo de dulzura. En Villegas 2045, y el carancho, frutas y verduras, el mejor precio de mejor calidad en Salazar 477. Y el nuevo local en Vergara 1142. Vayan, vayan, vayan a comer algo rico. A la goloteca y también vayan a comprar frutas y verduras al Carancho. Dylan y es lateral en mitad de cancha para Burlingame. Lo juega Dylan. Y mientras lo juega Dylan, Federico me gira el papel, así yo puedo decir lo que Dylan, quiero. Dylan, Alex. Entró el poroto. El... Sí, Alex se lo buscaba a Homero. De vuelta para Alex. La pelota va y viene. ¿Cómo está la cámara? Se vienen ellos a ver. Recupera, sale Burlingame con Corato, con Homero. Y con Alex y salimos. Lateral. Tu protección en nuestra prioridad Lema. Seguros, lema, lema, lema, seguros, Tomás. Después seguimos al próximo. Ando los dobles. Tiro libre para la Madrid. Pet Store, el shopping de tu mascota. Acuario Peluquería Veterinaria, andate próximamente a Delford Díaz 1801 que tiene un local hermosísimo. Y si tenés cosas para llevar, buscalo amable, buscalo a transportes Amable 15-3106-4493, responsabilidad asegurada, flete, mudanzas, ¿Qué número? viajes al interior, 15-3106-4493 tamá. ¿Qué me quiere matar? Me quiere matar. Y después yo voy a mostrar imagen de un gaucho después le voy a explicar qué es esta tarjeta. Es un mecánico que hay en Urlingham, en el japonés, en Bonorino y Vergara. No es un gaucho, son 10 gauchos juntos. Mientras tanto se viene el tiro libre de la Madrid, aparece la muralla Matías Barrio. Salimos con Dylan y se viene la contra, 3 contra 1, 3 contra 1, 3 contra 1, 3 contra 1. Uh, buena, muy buena la tapada del arquero de la Madrid. corner para Hurlingham. Muy bien el arquero de la Madrid, la tapada que hizo... Impresionante, muy bueno, muy bueno. La vio, se calmó y frenó un gol. Alex, uh. el remate de Alex, saque de arco para la Madrid, ¿no? ¿O sí? No, córner, allá estamos con el córner. Saca para, para Dylan, Dylan juega para Franco. Franco que jugaba en Racing y se vino para Burlingame. A ver, Franco, bien Franco. Qué calor que hace, señoras y señores. Se viene el remate de la Madrid, saque de arco para Urlingan y diga... Y si tu coche se rompe, anda a TJH en Vergara 1302. El 96? remate franco, saque de arco para la Madrid. Esquina Bonorino, calefacción, traba de puertas. El loco es un genio, sabe de todo, todo el mundo sabe que el japonés es muy capo. y este pero además es buena gente, a nosotros nos dio una mano, después le voy a contar detalles, impresionante. Nos está viendo Oscar, Oscar de la Goloteca, nos está viendo, muchas gracias y vayan, vayan, vayan a la Goloteca de William Morris que queda en Villegas, 20.45, un, un mundo, mundo de dulzura, papá. ¿Un mundo de qué? Mundo de dulzura, Federico me grita y me parte el oído Tiene un voz bozarro, mi hijo Se viene burlingame no necesita micrófono Se viene Burlingame a ver Apretalo, apretalo un poquitito y está Ahora el que sale es el zurdo Traba el zurdo, gana la Ojo, pelota, ves. se viene y bien sale el, el arquero Muy bien, bien muy bien, bien los dos equipos Bien, el arquero de la Madrid, bien, otra vez leyendo la jugada, anticipándose y jugándose también, ¿no? Se jugó todo. Franco, que la co corta para Para el zurdo, zurdo de vuelta para Franco. El remate y saque de arco para Urling, para la Madrid. Está pensando, baja la pelota. Salen desde abajo. La pelota se va por la línea de fondo. Y para algo la maravilla. muralla, barrios. La muralla, la muralla. Jugadorazo. El monito la que hace. ¡Si sí, monito! Se viene el monito y está. El no, arquero muy bien. El arquero muy bien. Porque el arquero es grandote, al eh? grandote el arquero de la Madrid El arquero es muy vivo, el arquero mira la jugada El arquero se dio cuenta, levantó los brazos automáticamente Y el monito intentó picársela y el arquero ya estaba, estaba abortando toda esa, toda esa jugada Le mandamos un saludo muy grande al Chili que nos está viendo de su casa Y a Clara, la mamá del Chili que también nos está viendo de su casa Bueno, que hay otro amigo más que. Y también nos está viendo <risa> Así que nosotros nos reímos porque estamos contentos, pero igual te decimos: usa el tapaboca, dos metros de distancia, sanitizate. Mirá que no es joda, eh. mirá que no es joda esto, vos ya lo sabés. Hablando de sanitizarse, lo... no tú no me lo pedís, me lo hubieras Déjalo ahí, déjalo de, ahí. Le vas a meter alcohol al papel, y nada. ¿no? y volvió. Ahí estamos, ahí estamos, ahí a ver, estamos. con tu celular, porque acá estoy teniendo conexión. Me tiró una conexión deficiente, vamos a ver qué pasa. A ver, 1, 2, 3. Está bien. Sí, está bien. Está bien, sí. Estamos con Homero, estamos con, con el monito juega, Hurlingham, vamos viendo. Estamos 0 a 0 desde la Madrid. No está viendo Nico Caruana. Y Jimena más. es exigente, pero yo no trabajo para los cuerpos técnicos. ¿Y a veces qué le vas a hacer? A veces se pierde una jugadas, Jimena. ¿Qué le va a hacer? Hacemos lo mejor que podemos, dijo uno. Nosotros se somos cualquiera. Vos no te diste cuenta, Jimena, que nosotros somos cualquiera, ¿no? Pero recién caíste en el cuento. ¿Qué le va a hacer? Pero tiene razón. O Pero bien. tiene razón. Oye, oye, oye. Se venía Dylan, oye, oye. Lateral para, para la Madrid. Estamos bien, ¿eh? estamos bien. Está bien, se ve que fue un corte de un momento y nada más. Lo hicimos acá igual. Lo estamos viendo por acá también. Está bien, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Barón 7, Jabreche 1165, vestite, vestite bien, con Barón 7. También Chizap Fiestas. Chizap Estamos en Jauriche 1090 con los mejores combos. Envío sin cargo, la Goloteca, un mundo de dulzura en Villegas, 20.45 de Morres. La Goloteca y el Carancho, nuestros amigos frutas y verduras, lo mejor. 0 a 0, 0 a 0 estamos. Lo mejor, del Carancho, en Salazar 477 y en Vergara... 1142, también nos acompaña Lema Seguros, tu, tu protección es nuestra prioridad. Y amable también. Amable. que nos está viendo. Ariel. Muy buenas tardes, Ariel, amigo. Mira la cámara. Si ya no sé, sabés. la estoy viendo. Ahí está, Ahí está Ariel, amable. ¿Cómo anda el compañero amable? Otro compañero más, ¿cómo anda? No diga, no diga barbaridades, mire que es público el chat. ¿eh? No me obliga a echarlo. ¿eh? Eh, y Lema, si es amable. Me Lima seguro tu protección es nuestra seguridad. Transportes amable. responsabilidad asegurada. Fletes al interior, a donde usted quiera, 1531-064493. Pestor, el shopping de tu mascota, a ver cómo viene la jugada hacia atrás. La pelota sigue con aquel plano. Pestor, está en por días 1801. Acuario, peluquería, veterinaria, guardería canina. También lo cuidan a Madrid. Se viene el monito, se viene Urlingan que quiere salir. No Pero lo deja no? La Madrid. No lo deja la Madrid. Todo esto es lateral. Defensivo para Hurlingham. Hay que salir, Hurlingham, hay que salir. Pelotazo. Sí, al monito. Se viene el monito, ahí está. A ver. Lateral para Hurlingham ahora en ataque. Lo juegan con Alex. Lo que pasa que Homero. Ahora, cuando pare un poco el partido, vamos a mostrar dónde estamos para que la gente ve. Está bien. Pero igual estamos bien. Se viene, Alex. No, la Se fueron a bailar, se agarraron en mitad de cancha y se fueron a Mira, bailar. Nosotros estamos cómodos, estamos bien. Y le digo una cosa, la gente cada vez, como nos conoce más, también por suerte obtenemos lo que nosotros llamamos el respeto y el buen trato. la verdad es esa. Se equivocaba Urling a en la salida. Ahora es Corner para la Madrid. Y estamos bien, ¿eh? Sí, está bien, está bien, está bien. En las jugadas de Urling, yo le diría que... Tiene que darse cuenta que el arquero de la Madrid es un arquero... Muy rápido, muy inteligente. El el que remate. Está. Es como y si es fuera. Salimos con Homero, a, a ver. Salimos con Homero el remate y ahora el que ataja. Es el arquero de la Madrid que lo manda al córner. Porque él, él está bien parado, está por eso. No. Vas a tener que trabajar mucho para, para agarrarlo. Y ahora sí. Si pidieron tiempo bueno, Dos horas todo mi Che esa fiesta. Llegamos a Burlingame en jabreche 1090 con los mejores combos en vivo, sin cargo. Varón 7, indumentaria masculina. Jaureche 1165, por favor. ¿Por <tose> Vestite bien, no andes como un zaparrastroso Mirá que te voy a ver por Jabreche Y yo, vos sabés quién te hablo Y te voy a gritar de todo La Goloteca, un mundo de dulzura En Villegas 2045 Vamos arriba a la Goloteca Un mundo de dulzura El Carancho frutas y verduras Precio y calidad Venta por mayor y menor La mejor atención Y calidad para nuestros clientes En Salazar 477 Y nuestro nuevo local en Vergara 1142 también Nos acompaña como siempre Nuestros amigos de Lema, Lema, Lema Seguros, tu protección es nuestra pedida Yo te digo, llamalo al 1550 5449 49 29, 61 y fíjate a ver si lo que está pagando está bien o te la están mandando a guardar. Disculpa que te la diga, pero llamalo al más seguro. y fíjate. El shopping de tu mascota, ¿quién? Si no, Pet Store, Acuario, Peluquería, Veterinaria. Están en. Pero el local hermoso y que a mí me encanta es el del Derford Día 1801. Y el amigo de Transportes amables es responsable. Es una responsabilidad asegurada. Llamalo al 15-3106-4493. No es joda porque vos no sabés cuándo necesitas hacer una carga. Con responsabilidad, flete, mudanza, viajes al interior, camión satélite y además con toda la garantía que ofrece la calidad y la responsabilidad de este amigo. Bueno, estamos en un córner. La jugaban para Ale, ¿qué pasó? Bueno, mal sacado. Ahora el que saca es el local, saca a la Madrid. Y salí, sale el local desde abajo, apura, apura, sigue ¿sí? el zurdo. Se equivocan, así que ahora es lateral en ataque y ahí estamos. Burlingame que sale con Ale. Todo esto es saque de arco para Burlingame. 0 a 0 estamos. 0 a 0 estamos. ¿Y qué hora es más o menos? Tenés ahí arriba. El... 8 y 23. 8 y 23. En la República Argentina. Y estamos en el barrio de Devoto de la Capital Federal en el Club La Madrid. Quedan 7 minutos para terminar el primer tiempo. 0 a 0. Y salimos con Homero. Homero juega para Ramiro. Ramiro para Alex. Alex para el monito. Corre Ramiro. Corre. Perdón. Entró el capitán, no era Ramiro, perdón, perdón, entró, ¿Entró el Capitán, entró uh, Luis uh, oh. Porto. Ahí está el Luis Porto, bueno. Fue a Franco, juega Alex. Homero, Franco y sale Burden a la verde. Van rotando los chicos y todo esto saque de arco. Como siempre digo, muy buen partido los dos. Están jugando un partido de lo que más me gusta a mí, que es ver futsal. Esto es futsal. Es el toque, es ir y venir es pensar, es velocidad, es rapidez. Muy pocas faltas, muy pocas faltas. Pero es una tendencia que ya hemos visto en los últimos amistosos que hemos transmitido, ¿no? Mucho juego continuo. Entró por otro, entró Alex. Lateral defensivo para en mitad de cancha para la Madrid. Hay que apretar, Urlingan, hay que apretar. Bien, bien apretado. Ahora la pelota es para Urlingan. Y la pelota es para Urlingan, la pelota para Chisap. Así que vos querías armar una fiesta llamada Chisap. Fiestas. Estamos acá viendo. Queda dos. No la pierde bien Dylan, bien Dylan y la agarra la muralla Barrios Con la tira más. larga para Franco el remate y el arquero ahora que aparece cabeza, y ahora la vuelta y todo esto es lateral como te decía, llegamos a Burlingame con Chiza Fiestas en la Avenida Jabreche 1090 con los mejores combos envíos sin ¿Dónde cargo. ¿Dónde se encuentra? En Vergara, perdón, en Jaureche 1090. Perfecto. Ahí están, envíos sin cargo. Aparte vos veis los productos que tiene y vos ya te tirás encima y decís si hay fiesta, está Chiza Si no, no es una fiesta. ¿Te quedó claro? ¿No te quedó claro? Mirá. Te dan tiempo, te dan tiempo. ¿A qué lo vi? Otra vez de vuelta. ¿Vos vas a andar vestido así por un digo Tu amigo ese que vos tenés, Federico, es un <ríe> desastre, loco. Que vaya a Balón 7, que se vista bien. ¿Y dónde queda? Pero anda, pero la gente le va a dar plata por la calle. Si sigue saliendo así, se van a pensar que anda re mal, ¿viste? En Jaboreche unos uno, uno seis, cinco. La Goloteca, un mundo de dulzura. Me tiro así, tipo Rico Macpato sobre los dulces. Yo digo, qué rico, me como todo lo que hay ahí. En Villegas 2045 y el caracho, frutas y verduras. Una ensalada de frutas. Y no, frutas y verduras. No, como de frutas y verduras? ¡De frutas sola! <risa> Ellos están en Salazar 477 y en Vergara 1142. Y nos acompaña el señor Transportes Amable. Responsabilidad asegurada, pero se lo digo así nomás. u 15 3106 y lema seguros, tu protección es nuestra prioridad. Shopping de tu mascota, Pet Store. ¿Vos la querés a tu mascota? llevase el Pet ¿A, ¿A dónde? En dónde? En del 1801, pero sin que a, dudarlo. Que hablen con mi amigo Nico ahí. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Bueno, el partido es así. 0 a 0 estamos. Está por terminar. Faltan 5 minutos para que termine el primer tiempo. Cancha chica. Los equipos estudian. Y no hay situaciones de gol. Aparece de vuelta la muralla Matías Barrio. Matías Barrio, papá. Y mirá. Cuando yo corte, vamos a cortar unos cinco minutos, pero vamos a volver a este mismo lugar, a la misma página en donde están ustedes. Exacto. Ahora de Burlingame Deportes en Facebook. Le amigos? mandamos un saludo a mi amigo Sergio Zamprano sí. también. Mándame, pero la gente se hace mandar saludos, sí, pero Sergio sí. no tienen vergüenza ya. No, pero por la televisión tú dices, mandame saludos, pero que escúchame, mandame unas empanadas. Claro. Upa. Bueno, buena, buena, buena ¿Sabe? el remate del arquero ¿Sabe? de la Madrid Hay dos arqueros muy buenos la que Por sí. eso estamos 0 a 0 sí. Matías Barrio que lo busca por Otto Juega a la larga Se hace la individual por Otto Y lateral para Hurling a lateral Lateral 463 no me lo crees. A, a los 10, sí, a los 10. Llega vos, la pelota jugale. de arquero y sale la Madrid desde de abajo. El número ese puede jugarle a los 10, Capital, Provincia, Montevideo, lo que vos quieras, jugarle a todos. ¿Y sabés con quién estamos allá enfrente, agachadito de blanco que está ahí? ¿Quién? N.I.J. Fotografía, mi amigo Nico, si lo quieren contactar también, N.I.J. Fotografía, lo buscan por Instagram. Dice, un poco de agua para amarse, Fede, jaja, que no para de tirar chivos. <risa> ¿Qué querés que te haga? Le vamos a dar agua. Qué <risa> <El> guacho. <risa> <risa> <risa> me tengo a hacer, me, me. A chivos. El rebate pelota al medio, cámara al centro y eso que es, la capita me da pero dame, dame, se te va, no, va, no me vas a tirar arriba del enchufe te doy a, te doy agua sanitizada pero un cacho, pero un cacho. para sanitizar la garganta se viene la madre porque acá nos cuidamos, viste sanitizamos todo la garganta, todo se viene Burlingame. acá tengo la se viene, ahí está, ahí está, Dylan y el arquero. Yo te dije que el arquero de la Madrid es bueno. Terrible el arquero. Terrible pelota que saca. Tapa todo. Franco, Alex. Toca Burlingame, Dylan. De vuelta para Franco. Va tocando Burlingame desde abajo, va jugando, va tocando muy bien. Dylan Franco, La Madrid que espera en mitad de cancha. Juegan para Dylan, lo comen, no, juega muy bien. Y todo esto, todo esto es lateral para el local, para La Madrid. Muchas gracias a todos los que nos están mirando y los que ya se están tomando la costumbre. De ver la hora de Urlingham, los distintos amistosos. Sí, puede ser. A ver, espera. A ver, a ver, a ver. Dylan Franco. Uf. Probó el arquero. La pelota recorrió toda el área y es lateral. En la otra punta para Urlingham. Hacemos la toma Batman. Y sale el arquero de la Madrid que le pega el pelotazo a la nada. Y de arco a arco vamos. Se jugó. A ver si estaba bien colocado el arquero. Estaba en su lugar. Sale el bonito. la tiran de vuelta. Tranquilo Alex, tranquilo Alex. Sale la Madrid desde abajo, ya está por terminar el primer tiempo. Estamos 0 a 0 desde Devoto. <tose> <tose> Apreta ah, Burlingame con Dylan. Dylan ahí está, sigue. No se la pueden sacar. Falta tiro libre para Burlingame porque no se la pueden sacar a Dylan. Y saben quién le va a pegar. Él... le va a pegar a Alex. Estamos con Alex, estamos con el monito, estamos con el zurdo y estamos con Ramiro Bigliati que está ahí él en el medio del área. Vamos a ver qué pasa con este remate y a ver si cantamos el primer gol de la noche. ¡Uh! Uh. Saque de arco, cerca, cerca. Yo vi saque de arco, el juez cobra corner. Pegó en el arco. Para mí fue saque de arco. Pegó en el pie. Dáselo, dáselo, dáselo que fue, la, que fue saque de arco. Está bien. está bien, lateral, lateral. Sí, lateral, no, nada que ver. Sale local, sale la Madrid. Ramiro Villegatti lo tocan de atrás y otra falta más. Y no sé cuántas faltas van. Más o menos unas 363. Y dijo después que no había. Le vamos cuadrado. a mandar un saludo. ¿A quién? A Jimena. ¿Por qué? Porque Jimena quiere ver cómo juega Alex. Está bien, está perfecto. Ah. Y María, acá dice María Alicia Guerreiro. Vamos Franco también. Vamos Franco, Franco. Franquito. A ver qué pasa. Otro tiro libre igual, la misma posición. Y a, y a ver el... qué pasa. El remate ahora del mono. upa. Saqué arco para la Madrid. Saca rápido el arquero. Se vienen ellos. Y rápido también la defensa. La defensa con el zurdo. Muy bueno los dos. Juega la Madrid. Va tocando en mitad de cancha. El arquero no lo deja venir al arquero que le va a pegar. Le pegó al jugador de ellos. Así que es pelota para Burlingame. Tenemos al papá de Homero, Jorge Alberto. Le mandamos un saludo muy grande. Nos debe un asado, ¿te acordás? Sí. Y tenemos que ver si nos ganamos el helado también, porque el asado sin helado. Termina el primer tiempo, cinco minutitos y volvemos por acá, por la hora de Burlingame Deportes en Facebook.